Phoenix9313 Podría hacer un taller sobre rol de mesa sin, di sin director de juego, tanto para una persona como en cooperativo. Eh, a ver, para una persona, lo mejor que encontré son eh, libros juegos o juego de libros. Que, que son elige tu propia aventura. Lo que tienen la diferencia, por ejemplo, el de. Hicimos un, un stream de jugando Alice en el País de Maravillas. Me mataron. Eh, muchas veces, o dos veces creo Bueno, ahí en los juegos de libros, también en los juegos de libros de D&D A diferencia de elegir tu propia aventura Vos tenés que crearte un personaje con características Las reglas están todas explicadas al principio del libro Y eh, lo que pasa es que con esas, con esas reglas y con esas características que vas a ganar Vos tenés que tirar dados Y así se toman las decisiones Algunas decisiones las vas a tener que tomar tipo ir a la página 7 o ir a la página 85 pero algunas son el orco te ataca, tira para esquivar o tira para correr o tira para devolver el golpe depende de lo que saques es lo que pasa y te dicen a qué página tenés que ir o a qué segmento del libro eso es lo mejor que encontré para jugar una persona es divertido, está bueno, te deja te pasar un rato ameno en cuanto a cooperativo hay algunos juegos vi recién que te dijeron de fiasco me parece una idea muy correcta hay juegos así narrativos que te permiten esto fiasco es uno de ellos Fiasco es un juego de rol donde eh, el control narrativo está compartido por toda la mesa, digamos. Todos agregan cosas y todos rolean dentro de ellos eh, Y se lo súper recomiendo, porque además es muy muy gracioso fiasco. Eh, hay, hay muchas películas así de este estilo. Fargo es una que me viene ahora. Eh, pero para jugar sin DM creo que es de lo, de lo más recomendado. El, el manual es muy sencillo de entender. Las reglas son sumamente rápidas Está todo bien Adria Dispel Magic, por cómo está escrito Termina cualquier hechizo lanzado sobre el objetivo Por ejemplo, si alguien tiene casteados hechizos de nivel 1, 3 y 5 Y yo lanzo Dispel Magic de nivel 3 Y si este no me hace counter spell, ¿Eso significa que acabo con sus hechizos de nivel 1 y 3 Y tengo que hacer una tirada para ver si acabo con el de 5? Fa. Bueno, buena pregunta igual Eh... Segundito, vamos a leer Dispel Magic porque es una de esas. Es una de esas. Hey, gracias por la sub de Real Plower, Grande. La respuesta es si lo estás entendiendo correctamente. Digamos, vos dispeleás esos hechizos y después tendrías que. Ah, cierto, nunca leí Dispel Magic. Disipar magia. Disipar. Par magia ¿Sí? Fire. Elige una criatura, objeto o efecto mágico dentro del alcance Cualquier conjuro de nivel 3 o inferior que se haya lanzado al objetivo termina Ven, Ahí ya con esa línea se entiende que eh, borra todos los hechizos de nivel bajo Por cada conjuro nivel 4 superior, ahí tienes que hacer una tirada Así que sí, es exactamente como lo estás preguntando Está bien planteada la pregunta porque sigue las la reglas del hechizo Así que genial la regla de disipar magia Por suerte cambiaron en quinta edición Siempre hay algún tipo de, de duda al respecto Pero... Eh, esta todavía es, de, Menos mal que lo modificaron Para que sea ágil Y se puede usar bien Vaquero ¿Cómo empezarías un combate Para derrotar el peligro de este Y hacer ver a los players Que el ganar no es una opción? Ah, para detonar el peligro de este y hacer ver que ver a los players que ganar no es una opción. Cuando vos como DM querés demostrarle al grupo que ganar no es una opción, a veces es muy recomendable que, que ellos lo sepan. Porque lo que suele pasar es que eh, rara vez los jugadores abandonan la pelea, ¿no? Y como que. ¡Ah! hasta el final. Pero digamos, si vos le demostrás, digamos, que el peligro es superior, se vuelve, no tan un combate, se vuelve más una... Eh, una escena de, de, de acción. Hay que escapar, hay que ir saltando por los edificios o meterte en la alcantarilla y correr mientras la lava viene. Eh, entonces, si vos querés hacer eso, creo que lo primero que podrías hacer es establecer que el peligro este es inminente y se va a comer a todos. Por ejemplo, eh, tienen que pelear contra un dragón. Bueno, el dragón cayó, ni bien cayó, te, en tu descripción tenés que describir lo imponente que es el dragón, lo poderoso que es, etc. Pero además, eh, lo que generó fue que un, un, era tan pesado que rompió el piso y se está abriendo las grietas del suelo y se va a recaer todo y los, los personajes no van a poder... Tener ninguna chance para pelear con él. Porque el terreno es súper dificultoso. Él huele, va a tirar fuego. Bueno. Eh, esa es una manera. Pero la idea es ir por ese lado. Es explicar que el peligro está más allá de la criatura. Hay otra cosa que es, en este caso, los terremotos. Puede ser lava. Puede ser eh, una tormenta de granizo así de grande. Eh, y tienen que correr a buscar refugio. También esto... Otra cosa que puedes hacer es... Darles mucha información antes de que lleguen a ese punto. Porque si vos de repente estás está en una pelea, probablemente los jugadores van a intentar pelear al principio para ver qué onda. ¿Quién es este, esta persona que se va a parar enfrente de ellos? Además ellos son cuatro, esto es una sola, ellos vienen, tienen todos los hechizos, tienen todas las habilidades. Ahora, si vos les vas dando información de a poco. No, estos piratas son re peligrosos, estos piratas... Lo que sea, y cada tanto algún NPC viene herido, alguien, alguien murió en manos de los piratas, o un barco se prendió fuego, lo que sea. Eh, de a poco, para que cuando vos vas generando esta, esta sensación de tensión, hasta que se lo encuentren. Y ahí, ellos van a tener que considerar qué va a pasar. Si los rumores eran ciertos o no. Vaquero. Pregunta polémica. Polémicosa. ¿Qué opinas de la regla de cambiar stats raciales entre las... Estadísticas, ¿te gusta o crees que le quita la magia a las razas? A mí me parece fantástica esa regla y, y la mantengo. Por una cuestión de que eh, todas las razas tienen su, sus cosas naturales en, la cosa, en los beneficios raciales. Como hablamos del golead, todos los golead tienen ese beneficio racial. Pero va a haber algunos golead que son más grandes, algunos golead que son más chiquitos, algunos golead que son sumamente inteligentes, algunos golead que son más sabios. Entonces, para mí tiene mucho más sentido que vos puedas elegir esos stats. Eh, y cuando vos estás diseñando un juego, una de las mejores cosas que puedes hacer es darle opciones a los jugadores para que ellos hagan con lo que vos estás haciendo. Entonces, modificar los stats al gusto de ellos es una de esas opciones. Pero todas las razas van a tener eso de, eh, eh, la, la, la cosa de la raza eh, que el semi, los, Vos sabés que los semiorcos, lo que lo hace importante a los semi -orco, no es que tenga más dos de fuerza Es que lo tenés que bajar dos veces, porque son re duros, no importa el semi -orco que sea, se va a levantar eh, Los es, es re difícil hacerles daño, a todos, no importa cuál sea desde el más inteligente y flaquito Hasta el más forzudo y corpulento Se la bancan Porque son goleads, No importan los números que tengan de estar. Entonces eh, A mí me encanta esa regla Está buenísima La, la, la magia de las razas para mí Pasa por otro lado Los números son Indistintos Lo que pasa es que Creo que el, el, la controversia La polémica de esto Es que Históricamente Los números de cada raza eran mucho más importantes que las, los beneficios raciales Y quinta edición modificó un montón eso Ahora hay beneficios raciales muy copados Como que, tenés que te tienen que matar dos veces O como que volás Entonces vos podés elegir qué número usar Vas a elegir la raza desde otro ángulo Desde otro punto de vista No desde qué número te da Y eso me parece maravilloso para el rol Vas a pensar el personaje desde ¿Qué te gustaría que haga? ¿Qué te gustaría que tenga? No, uh, me da más dos inteligencia Tony ¿te parece bien el baneo de hechizos en campañas o bajo qué circunstancias? Bien. Yo estoy totalmente a favor de que el DM elija, con el nivel de detalle que quiera, qué material se permite o no usar en su aventura. Ahora. Es muy importante que el DM le avise esto al grupo con tiempo. Eh... Porque los jugadores van a tener que saber ¿Cómo están jugando? Son nivel 12 Y de repente Uno dice Uy, gané este hechizo Y el DM dice No, ese está bañado. Estamos jugando hace Un año y medio Dos Estamos nivel 12 ¿Qué es esto de bañar hechizos de la nada? Entonces ahí, ahí hay complicaciones Pero para mí Es re importante que eh, El DM elija Qué se muestra Qué se juega Qué no se juega Por qué se juega eh, pero que la dice el grupo, sí o sí. Esto se suele echar en la sesión 0. Por ejemplo, chicos, vamos a jugar solo eh, clases del manual básico: Sanatar, talla. Y nada más. No solo eso, es el único material que se permite. Solo hechizos de ahí, solo eh, subclases de ahí. Solo eh, dotes de eso. Y nada más. Es re importante que haya eso, porque tal vez el DM está preparando. Eh, eh, está preparando algo bien específico Que se lo va a presentar al grupo Y tendrá sus razones El tema es que esas razones eh, No se las va a poder decir hasta el final de la aventura Hasta que terminen de jugar tipo, ¿Por qué no podíamos jugar esta cosa? Y porque, no sé, no me las leí No lo sabía, son razones válidas No sabía cómo usarlo Tenía miedo de entenderlo mal eh, Todas esas cosas son sumamente válidas y, Pero Nada puede ser al final de la campaña. Así que sí, yo estoy totalmente a favor de banear cualquier parte del juego eh, en pos de que la aventura sea algo copado Pero hay que avisarle al grupo. Eso de la nada no. Seguimos. Well, ¿leíste los Dark Gifts del manual de Van Richen? ¿Hay alguno que te haya llamado la atención? Los leí en su momento cuando hicimos el manual. El manual me encantó. El manual está buenísimo de Van Richen. De hecho, se lo recomendé hace poco a alguien. Eh, ¿Cómo era? Son todos súper extraños Pero creo que el que más me gustó Es el de el de los Watchers Que La idea es que Hay algo siempre mirándote Alrededor tuyo eh, Y son como animalitos extraños Y cosas por el estilo Me encanta, me encanta Y te permite eh, Ganar ventaja en tiras de inteligencia De investigación o de percepción No te pueden cegar Cuando vos Tipo, se llama ojos prestados esta habilidad. Vos, tipo, le pedís los ojos de estas criaturas que te observan y tenés estas cosas. Eh, sí, eso, eso me gustó, me gustó mucho, mucho. Porque además, puedes elegir qué tipo de cosa es la que te sigue. Pueden ser de tipo ojos fantasma o eh, murciélago. Bichos súper horribles. Eh, ese es el que más gustó el de los Watchers. Siento que es como... Hay mucho rol para hacer con el tema de los Watchers, tipo pedirle su visión para, para, tu, para tu beneficio Muy copado Pues, eh, well, ¿Alguna vez viste un terreno, casa, eh, castillo o algo similar a una party? ¿Tenés alguna recomendación al respecto? Eh, sí, bueno, ahora mismo tienen un barco Por ejemplo, el, el grupo eh, Que es su casita Creo que lo mejor que podés hacer, si vos le vas a dar un lugar para donde ellos estén Es que haya gente, eh, que haya NPCs en el lugar ese también Por ejemplo, si vos le das una casa, eh, que haya que esté el granjero O el que le cuida el césped el, el, eh, Si está en el castillo, el cuidador, lo que sea eh, Porque va a ayudar a todas las tareas mundanas y cosas por el estilo que eh, Que el grupo tal vez se va a olvidar o no va a hacer o les va a cuidar la casa mientras ellos no están, y esas cosas. Porque lo que pasa es que muchos grupos son de aventuras. Van a lugares y vuelven. Van a lugares y vuelven. no van a lugares y siguen diciendo a otros lugares. Entonces, eh, quieren recorrer cosas. Quieren ir a buscar cosas. Eh, se pierde, tal vez se pierde un poco eso de, de estar en un lugar. Ahora, si tenés una, una aventura... Eh, más urbana Está bueno tener una casa, un lugar Un cuartel, lo que sea Y mi recomendación es la misma Que haya NPCs que los acompañen, que vivan con ellos Y, y los ayuden con la casa Bachi ¿Cuál es uno de los aspectos que más te llaman la atención Sobre Numenera? Buena pregunta eh, Creo que ya lo dije en stream Pero Numenera está basado Escrito por Monty Cook Monty Monte, Monte Cook es uno, un escritor súper prolífico en cuanto a juegos de rol. y son muchas cosas. Y Planet Planetscape Torment. Él es uno de los creadores. Um, y además trabajó en otros, en otros... Está como en los créditos de un montón de juegos. Y Numenera es su, es su bebé. Es, es algo que creó él desde cero. Eh, y lo quiso... Lo quiere hacer hace mucho tiempo. Numenera... Está basado en esta frase que dice que cualquier tecnología demasiado avanzada es indistinguible de la magia. Entonces, tiene esta mezcla de magia y tecnología constantemente en el mundo. Que, eh, que me llama mucho la atención. Como que siento, siento como que el LOL tiene un poco de eso, ¿no? Que tenés magos y tecno si se quiere. Pero acá es más diferente. Hay... Me recuerda un poco a Dune, el aspecto de Dune en cuanto a, al misterio que hay en general en el lugar En Numenera Pero también tiene esta parte de que tal vez hay ciudades llenas de gente Que tienen tecnología mágica, es muy raro Yo creo que es eso, que es eso Y además, digamos, es el proyecto de un escritor súper, súper importante de los juegos de rol Así que también hay que hacerlo Paquero, ¿cómo interpretás la magia en los sistemas de mundo real como la llamada de Tulu y ratas en las paredes para hacer sentir que los players tienen esa habilidad pero que no se vuelve una odisea mágica? Justo esos juegos, los, los, el sistema mágico que tienen, por ejemplo en la llamada de Tulu la magia no es gratis, la magia no es algo con lo que jugar todo el tiempo la magia es sumamente peligrosa estudiarla te puede volver loco, usarla te puede volver loco Presenciarla, te puedo volver loco. Todo, todo lo que está relacionado con la magia es un peligro para el personaje. Si vos permitís que se estén tirando hechizos, hay que ver digamos, cuáles son los costos. Los costos suelen ser no solo cordura, sino también características. Y eso puede drenar a un personaje. Entonces es importante que en el momento que lancen el hechizo, vos les describas los efectos que tiene los efectos negativos. Cómo lo consume el personaje. Porque la magia es algo tan alienígena al mundo. Que la, la mente del personaje se, se quiebra un poquito cada vez que usa magia. Por eso los cultistas que tienen magia. Eh, vas a la hoja del personaje y tienen muy muy poca sanidad. Porque estuvieron tirando hechizos todo lo que pudieron. Y eh, eh, haciendo rituales, etc. Así que, que la magia les tiene que costar. No es gratis para nada. Fran. Recientemente me ocurrió el lamentable suceso de haber asesinado a un personaje. ¿Cuál fue la muerte más fuerte de algún NPC o personaje que viviste? Eh... Bueno, el NPC que recuerdo ahora, que, que siento que al grupo le, le llegó. Se llama Micro. Era un amigo del, del rogue de la party Era un NPC que se terminó convirtiendo en un... Arrancó siendo un brujo Que había hecho un pacto con las hadas Y... Y fue una odisea la vida de ese personaje Primero era un desastre, primero no se lo podía confiar en nada Pero lo necesitaban porque era el único aliado que tenían eh, Ayudaban algo, pero siempre algún desastre hacía Eh... Y conforme fue jugando la aventura, conforme fue cambiando todo eh, llegó a un punto donde lo conocen de viejo Y de viejo era otra persona, era... Tenía un orfanato con un montón de chicos que él cuidaba y... Y ahí ya la relación con Micro era diferente Siento que en ese momento lo querían y lo respetaban y estaban orgullosos No solo de, de, de lo que hacía, sino de, de, haber, de verlo eh, tan cambiado de si, Siendo una persona real en el mundo, no, no siendo un chiste y murió Es la persona que murió Que encontraron muerta detrás de la puerta de hierro Si no me equivoco <risa> eh, Y murió así Y eso fue el detonante tipo ¿Quién mató a Micro? ¿Quién lo mató? Eh, Hacía mucho después en la aventura el, el Rock se da cuenta que Micro Hizo el pacto con las hadas Para Para salvar la vida a él Cuando eran chiquitos eh, así que sí, esa fue, esa fue re dura Fue una, una historia re trágica Súper interesante, a mí me encantó Creo que les gustó a todos Y... De personajes Ahora mismo estoy recordando del personaje De personajes de Luke Beltari eh, Pero recuerdo Otros mucho más viejos también eh, Igual todas las aventuras anteriores Son como... tendían a ser muy estúpidas La muerte de la cosa Así que sí Va por ahí No estoy seguro La muerte del de Luciana Estuvo re buena también Fue muy interesante Muy sí. intensa Fue una Enredura Eh Bertale murió Eh Murió, digamos Por su propia decisión Era Tenía dos opciones Malísimas Y ella que le generó Una tercera Que era morir Eh Y ahí de Bueno, después aparece Alto eh, Estuvo re buena la muerte. Porque lo que pasó fue que. Después de que muere, ellos se enteran que estaba en el. Dejá la vieja en paz. Estaba en el infierno, si no me equivoco. En el mundo de los muertos. Y. Eh, el personaje de Bachi, que la persigue La persiguió digamos, durante mucho tiempo. Lo último que. La última acción del personaje de Bachi fue decirme que iba a ir al infierno a buscarla. Eh, y nunca más ahí, supimos qué pasó con cada uno. Clan favorito de Cinco Anillos, hablando del sistema, ¿qué pensás que lo hace diferente de los demás? Bien, durante mucho tiempo mi clan favorito de Cinco Anillos fue el Clan Escorpión Por la única razón que eh, son los que tienen ninjas Para cualquier persona que no sabe, Cinco Anillos es un juego basado en eh, Japón, China, Mongolia eh, feudal Muy... Eh, muy, muy fan de fantasía de juego, excelente juego y estaba dividido en clanes para mí el clan escorpión era como los que más me gustaban el juego tiene mucho de moral y honor y es lo que a los escorpiones no les importa eh, por otro lado, fui, a medida que fui conociendo los demás clanes vi las partes copadas de cada clan y tengo que admitir que el clan de león está el clan de león, me parece buenísimo pero hoy mismo el clan Cangrejo son los mejores son el clan Cangrejo están viviendo en el sur en una muralla que divide el imperio de las tierras sombrías que está llena de monstruos, demonios y corrupción. Y son tipos que están todo el día yendo a pelear con los demonios para que no le pase nada al resto del mundo. Aguante, escorpión ¿Qué es lo que hace el sistema diferente? Primero los dados. Está buenísimo porque vos, por ejemplo, tenés 3 guardados. Eso quiere decir que tirás 3 de 10 y elegís 2 y esos son los que te quedás, los sumás y ese es tu resultado. El sistema está buenísimo. Pero también tiene mucho de eh, modificar las tiradas. Y el setting que tiene está tan armado para que vos, digamos, respete ciertas líneas sociales que hace que el juego sea mucho más interesante, digamos. Por ejemplo, los cangrejos no tienen mucha etiqueta. Pero el clan de la grulla son personas de la corte. Son con la etiqueta al máximo. Tienen que tener más etiqueta que los demás. Entonces, si vos vas a representar un, un, el clan de la grulla, eh, tenés que jugar este juego de... de oratoria, retórica eh, es algo que tal vez es difícil para un cagrejo así que para mí el setting ayuda muchísimo el sistema de dados es raro porque vos tenés cada anillo y el anillo de vacío porque el anillo del vacío digamos como que es la unión de todo y el vacío te, te, te ayuda a eh, modificar tus tiradas y cosas por así eh, juegazo, juegazo, si tienen la oportunidad de hacerlo se los recomiendo ahora sí el cheer ¿Cómo te organizas para escribir un one shot? ¿Qué empiezas a escribir y cómo lo separas? Lo primero que trato de hacer es. ¿Qué es lo que quiero que pase? Tipo, quiero que peleen en. Eh, colgados de lianas en una jungla. Listo. ¿Cómo lleva eso? Eh, ellos están. Viendo a explorar la jungla. Porque. Eh, les ofrecieron dinero. Necesitan dinero por esto. Eh, y cosas así. Eh, el one shot tiene que ser algo rápido. Eh, no trato de, de buscarle mucho lore, muchas cosas. Si tengo que dirigir un one shot, trato de que sea mucha improvisación de mi parte, agarro tres o cuatro cosas que quiero que pasen y después escribo, digamos, forma de llegar ahí, pero no, no le presto mucha atención a eso. Es, es Siento que el one shot te da mucho más espacio para improvisar porque no hay que preparar tanto. Eh. Preparo los monstruos que quiero, bueno, estos son los monstruos, estos son las cosas, quiero que peleen colgados de los pies de lianas, vamos para allá. A ver, a, a, ahí abajo hay un charco lleno de cuadrilos, listo. Es, es, es, si consigo esa escena, ya estoy, para mí es de ahí se consigue el eh, one shot. Eh, pero va por ese lado, yo me presto mucho a la, a la improvisación en los one shots. Tori Kaiser, buenas noches, no sé si respondiste alguna vez, pero tengo una pregunta, ¿cómo dirigirías una campaña de terror? Tuve la suerte de dirigir varias, y, eh, en, el, en cuanto al terror, lo importante es, de, es definir, digamos, qué es lo que querés que asuste a los personajes, qué, qué es lo que va a generar terror. Si es un monstruo, si es tipo... Eh, algo corrupto, si es un miedo un poco más... mundano, tipo... Eh, la corrupción, o... o ...guardias corruptos y cosas por el estilo. Entonces, una vez que decidís lo que... ...lo que va a asustar... ...tenés que construirlo. Tenés, bueno... Eh, los lo, ...lo que va a dar miedo acá... ...son los guardias corruptos, porque... ...si alguien te roba en la calle, por ahí te roba... ...por ahí te... lo que sea. Pero si te viene un guardia corrupto, no sabes qué puede pasar. Entonces, bueno... ...¿cómo son estas personas? Hay monstruos. ¿Qué es lo que tiene el monstruo? Este, que va a asustar a los personajes. ¿Cómo va a ser...? ¿Por qué va a hacerlo? Eh, una vez que decido cómo va a hacer el terror. Sobrenatural, mental, lo que sea. Eh, después veo cómo se construye la campaña. El resto, el resto de la construcción es similar a cualquier otra campaña. Quiero, en mi caso, el proceso se construyo de atrás para adelante. Eh, Pero desde el final hacia el principio. Tipo, ¿Cuál es la escena final que quiero lograr? Bien. La escena final de esta campaña de terror. Quiero que los personajes estén. Colgado de un alambrado, tiroteando adentro de una... Eh, de una cancha de fútbol al monstruo que está enredado en cables de electricidad. Listo. Y así voy construyendo para atrás. Lo que es importante en las campañas de terror, que llegue un punto, digamos, que los, que los personajes están tan en contacto con el terror, que en algún punto, digamos, van a, a perder el miedo. Y es, y es una regla que está en todos los juegos de terror. Acostumbrarse al terror. Así que yo iría por ahí. Definí cuál es, qué es lo que querés que asustes los personajes, cómo, y después es una campaña normal. Pandelver de los módulos de aventuras oficiales, ¿cuál es tu favorito y por qué Pandelver No, mi favorito definitivamente es Wishlight, lo, no lo dudo ni un poquito. ¿Por qué? Porque es una aventura que se puede solucionar de manera pacífica, obvio que es súper imposible que pase eso, o re difícil. Eh, pero Wishlight, eh, el manual es bellísimo, el manual es simplemente muy bello, todo lo que tiene adentro me atrapó instantáneamente, es un circo, hay hadas, hay... Todo, todo lo que tiene Wishlight es algo que me encanta. Así que sí. Vaquero. Dentro de los sistemas de rol que has jugado, que has jugado ¿hay alguna que no te gustó que consideres mal hecho? Oh, buena pregunta. Mal hecho es, entre comillas. Eh... Esto es, esto es una opinión extremadamente personal Pero Anima es demasiado complejo eh, Si no tenés un sistema que haga todo automáticamente por vos Anima es demasiado complejo No es amigable para nada a, En cuanto a aprender a jugar, enseñar a jugar a Lo que sea Así que para mí Anima fue un... No eh, Burning Will también tiene su complejidad Es un gran gran juego Pero digamos tenés que Prestarte al sistema es bastante complejo Y ya los juegos viejos al estilo Merp Que tienen tablas y tablas y tablas Creo que no lo jugaría de nuevo A menos que sea por nostalgia Goon, ¿Cuál es tu tipo de magia preferida y por qué? Mi tipo de magia preferida es la... Eh... me fue el nombre, no puedo creer Ilusión, es la ilusión porque podés hacer estupideces A mí me gusta con la ilusión Una de las cosas que dice la magia ilusión Es que podés afectar un sentido, un sentido. Y una de las cosas que podés hacer con la ilusión Son carteles de cosas Tipo, eh, el malo está allá Y una flecha gigante señalando ¿Entendés? Eh, o eh, Agregarle globos de diálogo a la gente que pasa por la calle Para entretener al grupo eh, Siempre me gustó la ilusión por eso Sie Siempre siento que es súper divertida Y puede hacer de todo Vaquero wow, ¿Cuántas preguntas hoy? ¿Qué trampas sueles usar en dungeons? A mí las trampas que me gustan son bien simples Tipo pinches, cosas que se caen, tal vez algún gas No, soy de usar mucha magia en las trampas eh, Es como realmente difícil eh, esa parte Pero son bien básicas Son bien básicas las que yo hago Pachi ¿De qué estás orgulloso que sentís que hayas mejorado o de desarrollado como demo últimamente? La querida pregunta, gracias. Eh, de mi planificación de las aventuras de, de mi preparación Estoy muy orgulloso de cómo preparo ahora las aventuras Preparar aventuras para stream Me es muy diferente porque me da mucho miedo De que salga mal en público Entonces, con todo eso Trato de ponerme un poco más En el tema de preparación Y dejar de lado la improvisación todo lo que pueda por eso, en mi rol 20 cuando hago clic para, para bajar los escenarios Tengo como nueve filas de imágenes y cosas por el estilo eh, Pero eso me, me gustó porque ahora como puedo... Puedo preparar cosas como, tal vez un poco más complejas Que me ayuden a, a desarrollar la aventura y... Eh, y me gusta, me genera mucho mucho orgullo haber podido digamos lograr eso eh, que antes tal vez no lo hacía, antes tal vez era un, un lazy DM, que no está mal para nada, pero siento que, damos la preparación me ayudó. Carlos, además del tabaco y el alcohol, ¿vos en alguna ocasión has intentado meter drogas? drogas lo escribo así por Twitch. ¿Como el polvo de nieve cristal? Sí, sí, lo he usado eh, muchas veces y... Lo cierto es que, como cualquier recurso narrativo, tenés que usarlo para que aporte algo a la aventura. Hay una regla del teatro que dice que si vos mostrás un arma en escena, tenés que dispararla. Eh... Algo así me pasa con estos temas. Si yo lo voy a agregar, ¿qué va a generar? A veces solo está para que los, per los personajes digan, ah, este es un lugar complicado. O, ah, acá van a venir a comprar, y cosas por el estilo. Eh, o bueno, a veces, digamos, los personajes quieren consumir Pero, digamos Como cualquier recurso, tiene que generar algo en, en la historia, un cambio nuevo Y la última pregunta de la noche 60 preguntas hoy, por esta competencia Al parecer que tuvieron Pachi y Vaquero Has usado la iniciativa por equipo ¿Qué piensas de ella? La usé muy pocas veces y me parece genial Porque Eh... No, no es necesariamente para el combate, es más para tipo desafíos y cosas por el estilo, una cuestión de equipos, eso está genial. Eh... Justamente, para el combate, no tanto, no tanto, tanto, pero eh, para desafíos o competencias me parece más correcta. Que los personajes digamos, puedan actuar en paquete, digamos, y, y los NPC le respondan en un paquete también. Así que sí, esas dos, Frank. ¿Hay sana rivalidad entre creadores de contenido de D&D? Algo así como, ¿quién genera más memes dentro de su comunidad? ¿O quién dirige más One Shot con invitados? Es más, ¿los creadores de contenido de D&D tienen un canal privado? Si decís que no, es porque el canal de Discord es secreto. <risa> eh, a ver, voy a tener que decir no al canal secreto. Eh, porque lo, lo cierto es que como que cada uno estamos trabajando para nuestro canal, cada uno. y eh, Entonces no hay un grupo de dice, che, vamos a hacer esto. Eso se genera cuando hay alguna colaboración, pero después, una vez que termina la colaboración, nos vamos. Y cuando nos volvemos a encontrar con los otros creadores de contenido, ¡Hey! ¿Cómo estás? ¡Qué bueno verte! ¿Qué estás haciendo? ¡Che! Tengo esta propuesta para vos. A ver, dale, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Eh, así que no creo que haya una... o no soy parte de esta sana rivalidad, pero me encanta tener contacto con los demás creadores. Tengo la suerte de poder hablar con Damián, de Escuelita de Rol, a tanto y charlar al respecto. Eh, tengo la suerte de hablar con Ramsés, de DD Latino. De hecho, Ramsés me ayudó a cocinar mi comida de Navidad porque quería hacer algo mexicano, así que le pide ayuda y muy contento me ayudó, un genio. Eh, eh, con Concilio de Sur, charla con Ariel, también... No, no, no, creo que haya una realidad, de hecho, es muy ameno este tema de crear contenido de, de rol en español, porque... Cualquiera que necesite ayuda, si vos levantás la mano, van a ayudarte, no importa. Porque no solo además, no solo la cabeza del grupo, sino como que todas las personas de, de, de los creadores también están ahí para ayudar. Eh, si sí, el día de mañana... En, eh, tenemos que pedir algo, necesitamos ayuda de algo y le digo, che Damián, mira, ¿podés, podés, tengo esto, ¿me podés ayudar? estoy seguro que él y, digamos y tal vez las otras personas escuelitas puedan, van a ayudarnos de la misma manera que nosotros a ellos así que... Eh, si, hay, eh, si es algo esto de la comunidad de creadores de contenido, es una maravilla porque hay un montón de ayuda y está genial no hay como límites. Por eso, digamos, tenemos la suerte de poder tener eh, podcasts con gente de España, que también hace contenido, por más diferencia horaria, con gente de México, que también está ahí. Eh, ¿Qué más? Estuvimos con gente de Uruguay, estuvimos con un montón de cosas. Y. Eh, eh, la verdad, es muy, muy, muy genial tener esto de, de, de poder charlar con ellos. Y. y los tengo en Discord y digo, hey, ¿cómo estás? Quería preguntarte tal cosa, ¿cómo andás? ¿Qué sé yo? ¿Necesitas ayuda? Eh, o, lo, o si me dicen ellos, también, y se organiza y se termina. Y ahí se organiza y ya fue. Así que no es rivalidad para nada. Es todo cariño y ayuda y colaboración. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy, por todas las preguntas. Va a haber un montón de cosas este año. Espero que les gusten. Y ahora... Eh, al parecer ganó no Bachi el desafío <ríe> Por dos preguntas Ahora eh, les vamos a bajar con el outro Pero eh, Le vamos a hacer rey a alguien así ustedes siguen viendo gente jugando